Genial, ahora solo tengo una mano como en el primer capítulo. here. Pero esto es la... ¿Está boogieado? ¿O es la voz de Bot? ¿O es la voz de Mami Long? No, espero que sea... Eh, he tenido un error. Creo que es la de BoogieBoard, ¿eh? Wakawagi. ¡Ostras! Eso de y hay un un highi dándole un Hagi wagi verde. Espera, el sistema de colores aparte de uno rosa y uno, uno azul, el que conocemos siempre. O sea, me estás diciendo que hay miles. O sea, es que primero veo uno rosa y que se llama Kissy. De, es que no sé, Kissimisi, o porque lo haría ahí. Ah, oh, si es este. For Three, two, ¡Ju -ju! Pero es que mi mano me la ha robado, es que madre mía. Hi, kids, welcome to the game station. I'm Stella y super duper Long Legs Sí, lo que dijo. Dijo de jugar a memoria musical. ¿Eh? O sea. ¿Eh? ¿Eso es abierto? Ah, Musical Memory, el, el juego que dijo que deberíamos de jugar primero. ¿Qué es esto? Ostras, otro personaje y es un. Es un conejo. Eh, vale, eso. No puedo. Y hay un agujero. Me tengo que ir por el agujero. Y por otro agujero que nos lleva a otro agujero que nos lleva a esto que es eh, ahí hay una palanca vale esto es una como una fábrica eh una cinta me sale que le dé aquí, pero no puedo. ¡Eh, sí que puedo! O sea, aquí funciona. Y le echa las bolitas y para qué. Ah, y las derriten y las. Como. Transforma en molde. Vale. ¡Oh, no! ¡Espera! Tenemos que repararlo, pero ¿cómo? ¿Con la mano puedo? O... Sí. Claro, tiene un montón de fuerza Ahora sí Va por ahí Y cae por ahí Ah, nos va a hacer una nueva mano Porque mira, está haciendo como Moldeando la mano con eso Mira, ¿lo veis? ¿Lo veis? Vamos a tener una nueva mano la roja otra vez vamos a tenerla qué bien no oh ah genial no queda pintura pues nada eso sabía todo eso vale no ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Una de esas figuras doradas! no sabía! ¡Vámonos! ¡Ya tengo dos! He conseguido encontrar dos. Porque eso suena como si estuviera viendo una puerta a alguien no No sé. Creo que aquí está el problema. Aquí tengo que echar la pintura para que salga por ahí. Pero, ¿dónde está...? el.? ¡Eh! La pintura está aquí Como la meta aquí? Así ¿Ah, Vale Pues genial, ya hay pintura Ya podemos volver Genial, ya podemos ¿Eh? ¿Verde? ¡Ah! Y ahora tenemos una mano verde ¡Ostras! ¿Tendrá nuevas funciones o será igual? Yo creo que será igual, ¿no? O... Oh. Y último paso Que no sé cuál es Ah, llevarlo al final Llevarlo para empaquetarlo Escoge a tu mano Esta oh. Mira esto Esto no funciona con esto, espera ¡Eh! Mirad esto Mira esto, tengo electricidad. Por si está bien. Ah, claro, la cinta. Espera, voy a ponerla. Mano verde. Vale. Ah, y nos enseña cómo funciona. Vale, a eso ha pasado lo mismo que no ha pasado esto. No, nos cargas como electricidad por, durante 10 segundos. Y cuando se pasan los 10 segundos se, se... se desvanece. Y tú la pones en el otro... Ah, en el S. Para abrir puerta. Eh, ah, pero eh, tiene el mismo tiempo. Ostras, y si no pasas en muy rápido, es como que te puede pillar la puerta. O sea que es peligroso, o sea como, coger esto mirad lo voy a hacer esto ¡Eh, funciona de verdad y ahora dice que se quitan el... exactamente y ahora ah, vale, y eso es lo que pasa vale pues ahora vamos a hacer esto rápido cuando se abre, así y entramos, pero ahora no podemos salir no podemos salir no ahora no podemos salir no, ah, ahí está la flor, piensa en, en el verde. ¿Pero alguien sabe cuál es este personaje? I know when your <risa> To wish. Happy birthday. Oh happy birthday. Oh happy happy birthday. Oh happy birthday. Happy birthday to you. I know when your birthday is. June twenty eighth. <laughs> no. Y es lo mismo que has dicho antes. Son cámaras que están viendo. Welcome to Musical Memory. Vale. No sé este juego, ¿eh? Musical Memory o sea, de recordar brain, el musical, o sea, a ver vale. Lo que yo pensaba Pero yo pensaba que eran números, número no, le, no colores ¿Qué dices? Ah, este tipo de juego va decía Vale Cuando hace bien vale. Va a ir más rápido Ostras, hiserte. y ya... Your test is over. O sea, que pierde. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. Oh. Esto, That's all. no sé si me da bien. bien. Yo casi nunca hago esto. Bueno, aunque soy, eh, soy muy buena al ajedrez, así que no hice United Bonzo. Must be. It's been Bonzo. Bones Vale, vale, vale. Que tenéis que hacer? Red. Red. Blue. Red blue. Red, blue, blue. Red, blue, blue. Red, blue, blue, green. Red, blue, blue, green. Red, blue, blue, green. blue, Red, blue, blue, green, blue. ostras. Round two. ¿Qué dices? Ah, qué okay, ronda, espera. Green. Green. green, red, green, red, green, red, blue, green, red, blue, blue. green, red, blue, red, green, red, blue red. Blue. blue, red, green, red, blue, red, green, green, red, blue, red, green, green, red, blue, red, green, violet. Está aquí, Menos mal. Vale, se entra con ¡Más Vale, ¡Más ¡Más taco! ¡Más taco! ¡Más taco! ¡Más red. violet taco! Oh. ¡Más Dios, que se está añadiendo ¡Más tío, que ¡Más ¡Más Vale, es la siguiente norma. ¿Qué dices? ¿Ahora hay letras? Ahora, ahora un corazón. The blue chain horrids, a smiley face.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 Podés de morir después. Levántate. Eso, eso, eso es. Eso es. Levántate. Vale. Volvemos. Jay. Espera, empezamos. Ah, empezamos por donde íbamos. Qué bien. Jay, her. O sea... Eh. J. vale fácil bien pero ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡Oh! Genial. Mommy has decided to give you part of the code for the train Oh genial. O sea, sí que yeah. y was hoping the game could last a little longer It's huh. okay though. ¿Y Que hay más juegos, jodines. Lo que. O sea, hemos perdido. Me he caído, me he caído, me he ca... Espera, ¿tenía que hacer, pasar esto? O... Es que se ha bugueado y me he caído sin querer. Pero, ¿por qué me he caído, tío? ¡Ah! ¿Qué es por aquí? ¿Qué es eso, tío? Bro, ¡Qué mal rollo! Ya lo no ha sonado eso. Ah, que es por aquí. Click No me he de del chiste. No me he para nada. Pero igualmente, bro, eres el mejor. Eres el mejor que hay en este juego. Vale. ¡Eh! Si un juego de te gigante de bron, tío. Ah. Pero no tiene ojos. Jolines, tío, no ha currado nada para este, para este juguete. ¿Cómo quieres que yo juegue con él si no tiene ojos, tío? No me puede ver. Ah, claro, necesito pasar, pero es que no puedo pasar. Pero necesito levantar esto. Y para levantar esto le tengo que dar este botón. Pero está BRON Y pesa demasiado. Y no puedo pasar por eso. Aquí hay algo de conectar. El qué no lo sé. Tendré que investigar. Yo. Los hermanos. Los hermanos naranja. ¡Ostras, otro BRON Ese sí tiene ojos, eh. Pero ese no se ve tan. Madre mía. Ese sí tiene ojos, pero tú debes la cara. ¡Dios, qué susto! Acaba de ser... ¡Ah! Aquí hay ¡Sus! Espera. Aquí hay otro juguete. Aquí hay otro de estos. Ese es el pulso. Yo lo llamaré Bunzo el Conejo. Porque es. Es. Es un conejo. Y se llama Bunzo. Pues Bunzo el Conejo. Tío, madre mía, qué mal rollo ese bron. Me encanta, bron. Pero es que ese bron, tío. Da un mal rollo. Que te... Es que, tío, te da un infarto. Mira eso. ¿Por qué no puedo coger.? ¿No me deja cogerlo? Vale, ¿dónde estará eso? ¡Claro! ¡Y eso va a coger a Bron! Y ¡Oh! ¡Un juguete de Mami <risas> ¿Pero qué es esto? Señor... Eh, que, eh, que... hace... Que haga un montón Señor... Que... Que un montón Literalmente es como se llama que funcione, necesito lo de el cargador de allí. Vale, ya voy entendiéndolo. Ya voy entendiéndolo. Pero que tengo que ir súper rápido. Jorine, no ha llegado. moverlo o sea como que no me deja moverlo como funciona exactamente bueno que me voy me tengo que despedir ya y espero que os haya gustado el vídeo Dale a like suscribiros a mi canal y bueno eso es todo adiós